esta actividad ha sido para honrarlos, ofrecerle un reconocimiento al trabajo que ustedes realizan en cada pueblo, que es importante para las administraciones municipales, para nuestras comunidades y, nuestro, y el desarrollo de nuestros pueblos. Así que, como les decía, no podíamos dejar pasar un día tan importante y mi agradecimiento en que hayan llegado todos hasta aquí para poder participar de este taller, de este encuentro de legisladores municipales. El certificado lee como sigue como adiestramiento sobre la participación ciudadana en la legislación estatal así como la manera efectiva de cabildear y promover la aprobación de proyectos de ley ofrecido hoy por la Oficina de Servicios Legislativos dos horas de contacto Dado hoy 19 de agosto del 2022 desde Cuamo, Puerto Rico. Así que así leer el certificado lo estaremos entregando.